con esto, así que retumbe dice suéltela este. compadre así como viene se va venga empataba la bola que va a amanecer con una cruz de madera el día de mañana y si no la empieza ahora y la sigue mañana claro que pasado mañana es lunes no se trabaja día feriado clavaste a mi corazón estos es son que como yo soy por la tristeza soy mi dolor hay dolor me fuiste y no sé por qué decías que me querías es que me adorabas por ese acaso regreso, te voy a esperar, te voy a esperar, dice. Me hago ya, me conmigo, pero me hace y me siento como. Se acaba, se le bonito Te fuiste y no sé por qué, decías que me querías, decías que me adorabas, por eso Quedó traguito de amargo, tequila, de puro... ¿Qué dijo que era?